Amigos, hola, listo, parcerísimos, ¿qué más, ¿Cómo van, un saludo para todos, eh, bueno, muchas gracias a los que han visto mis videos, para los que no me conocen, Manuel Sánchez o en Instagram me consiguen como arroba manitech o manitech, por acá se los pongo para que por favor me sigan, y bueno, eh, viajar y ponerse la vacuna es posible, bueno, los que han visto noticias, los que siguen a otros canales, saben que eh, si uno viaja y... y tiene la opción o la oportunidad de viajar, ya sea por trabajo o por algún motivo, a Estados Unidos sí tiene la opción de vacunarse. Y en este video yo les voy a contar o trataré de contarles cómo es el proceso pues para que se puedan vacunar. Eh, no están pidiendo realmente ningún documento, solamente van a tener que sacar una cita. Entonces eh, les voy a enseñar cómo es el proceso, esto pasa al día que estoy haciendo este video, esto está cambiando todos los días, de hecho estaba leyendo esta mañana que eh, están votando por liberar la patente de la vacuna contra el covid entonces, bueno, es, no sé, esto puede cambiar, pero al día de este video yo les voy a explicar cómo se podría, si vienen, no sé, por trabajo, yo actualmente vine por trabajo por, porque tenía que hacer cosas de trabajo y tuve el chance de vacunarme, entonces eh, yo quiero contarles cómo lo pueden hacer y si tienen la oportunidad de, de hacerlo, eh, les, les quiero contar cuál sería el proceso para que se puedan vacunar. Eh, yo lo hice en la Florida, entonces básicamente vamos a enfocar este proceso de cómo hacerlo aquí en el sur de la Florida. Eh, tienen que tener en cuenta que se pueden vacunar ya sea en una farmacia, que puede ser CVS o Walgreens. También están vacunando en los Publix y en los Walmart. Y hay como sitios del gobierno, sí, como sitios de los, del, del gobierno del condado donde ustedes se podrían vacunar. Pero deben tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, en los Walmart eh, me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta que la mayoría de, de las vacunas que ponen ahí son la Johnson y Johnson o la Jensen y esta es de una sola aplicación, pero eh, por favor revisen con su médico porque esta solamente tiene el 54% de efectividad. Acá también se pueden poner la Pfizer o la Moderna, que quiero, voy a explicarles una cosa ahí mientras que hacemos el proceso de cómo sacar la cita. Porque cuando nosotros eh, hicimos la cita, sí, eh, toca meterse a la página del sitio. Les va a explicar cómo ustedes tienen que meter a la página y sacar una cita, un, un, un appointment, como le dice, se, dice, se diría en inglés, y eh, les van a decir que, qué vacuna quieren. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros escogimos Moderna, pero cuando llegamos al sitio solamente tenían Pfizer. Entonces tienen que tener en cuenta eso, porque si no se ponen la Johnson y Johnson, por lo que les digo, revisenlo con su médico. Eh, pueden ponerse la Moderna o la Pfizer, pero por ejemplo la Pfizer es con 21 días la segunda dosis mientras que la Moderna es con 28 días eh, la segunda dosis, entonces para que lo tengan en cuenta por si están pensando venir y quedarse, venir y volver, bueno lo que sea, entonces la idea es si tienen la oportunidad, si, si tienen la ventaja, si están cerca, si por trabajo como fue mi caso tienen que venir, pues eh, pienso que es una oportunidad que no se puede desaprovechar porque pues entre más estemos todos inmunizados más rápido vamos a salir de esto y vamos a volver a lo normal y bueno todos queremos trabajar y todos queremos volver a estar con nuestros seres queridos y bueno, eh, eh, voy a mostrarles todo el proceso y Hoy logré eh sacar la cita en ese Walgreens que está allá atrás ahí, ahí saqué la cita para vacunarme eh, la, la saqué por la página de ellos y bueno entonces eh, vamos adentro a ver cómo nos va con la vacuna ya estamos adentro aquí está el punto del de check-in donde nos vamos a registrar entonces, eh, cuando uh, hicimos el registro no salió un número de albaricoque. Vamos a mostrarlo y ver qué dice. Yes, or so five. So you're yes, I am. Okay, I'm just checking you both. In. <laughs> okay, you're gonna also add it in your left arm or your right arm. You can put left arm or right arm? That's a one. And uh, which one is Moderna or Pfizer? We do Pfizer. Pfizer, okay. Uh -huh. Pfizer. Have a question. Uh-huh. If we make an appointment for a person with a Down syndrome, it's any problem? Nope. No. No, problem. You can do that as well. But if they are scared of needles or they're going to jerk or move or anything like that, then we would need, you know, somebody to help. No, it's my sister, and okay. she's more stronger than me. <laughs> okay. so just relax your arm. Just relax your arm, relax your shoulder, Yeah. Relax. Relax. Relax. Relax. Okay, take a couple deep breaths. One, two, three, pinch. Okay, drop the blood so gonna... Very easy. Very easy. <laughs> Okay, so we'll see you back in 3 weeks for the second dose. Okay. Okay, really we appreciate. When will be seeing starting in yeah, 15, just like 15, 15 minutes, minutes right? It is the Listo, breve la vuelta. Ahora nos mandaron aquí a sentarnos en estas sillitas 15 minutos a ver si tenemos alguna reacción de alergia. Este es el carnet que nos dieron, nos pusieron la Pfizer. Y en en, en, en tres semanas tenemos que volver por la segunda dosis y eso es todo amigos es muy fácil Me parece que está muy breve solo tuvimos que llenar unas formas diciendo que pues que no teníamos ninguna patología así como rara como alergia o algo así tenemos que esperar aquí 15 minutos tenemos que esperar aquí 15 minutos a ver si nos tenemos alguna reacción y eso es todo ya no bueno por por la página de Walgreens nosotros lo hicimos, por la página de WallGreens llenamos los datos y sacamos la cita. Eh, cuando sacamos la cita nos le pidieron unos datos, eh, pueden poner eh, si eh, la dirección del hotel, si nos están quedando de un familiar pueden poner la dirección del hotel realmente. Eh, no nos pidieron documento de nada, ni pasaporte, ¿no? No, simplemente mostramos el, la cédula colombiana. Y ya, pero realmente el carnet no queda con ningún documento. Eh, después de que sacó uno la cita por internet, entregan como un número de registro, que es más como para programar la hora de llegada, porque pues habíamos llenado había todos los datos y les voy a enseñar cómo llenarlos. Y hemos puesto que la moderna, pero cuando llegamos acá nos dijeron que pues, solamente había Pfizer, entonces nos vacunaron con Pfizer. Y eh, después de la vacuna, eh, nos entregan como una documentación. De pues sobre el COVID, ¿no? Entonces, ah, bueno, me dieron un cupón de 5 dólares y van acá a estar eh, como todas las eh, eh, información de salud acerca del de COVID. Vamos eh, ¿Cómo sería? Como un, como un registration. Gracias por vacunarse y aquí está como la, que está la prescripción Y este es como el recibo Que no vale nada O sea, es gratis y Cero Y, y, y ahora que los vacunaron Me voy a vacunar a las 3.57 de la tarde Y como he visto aquí Esto hay que traer para la segunda Para la segunda Para la segunda cita y eso es todo. Nosotros hemos traído este formato que lo hemos bajado en la página de Walgreens, pero pues realmente aquí no, no lo piden. Realmente ustedes también a partir de hoy, está viendo las noticias, ustedes simplemente como que tienen que entrar a las droguerías y ya, desde que haya disponibilidad los vacunan. Entonces, eso es realmente todo. Estamos aquí esperando los 15 minutos, aquí hay como una salita de espera. Estamos esperando los 15 minutos a ver si hacemos alguna reacción alérgica y ya, muy fácil todo realmente. Bueno, entonces el proceso de sacar la cita, eh, tenemos que ir al navegador. Yo utilizo este que es DogDogGo por privacidad, me gusta más que el de Google y que los otros entonces aquí vamos a dar no go y eh, si se dan cuenta o se van a dar cuenta durante todo el video nos enfocamos en sacar la cita en Walgreens, ¿por qué? porque aquí no les va a pedir una IP de Estados Unidos entonces mire, aquí va a cargar la página y eh, si, si ven eh, acá nos señala que vamos a eh, a hacer o solicitar la cita para sacar la para sacar el apoyo o la cita perdón la redundancia entonces eh, le damos clic sobre sacar la cita entonces si se dan cuenta aquí no me pide no me pide eh, que yo esté en una IP de Estados Unidos ¿qué es lo que pasa con la página de Publix o de CBS que les va a pedir que estén dentro de una IP de Estados Unidos normalmente yo lo hago por una VPN yo utilizo una VPN que se llama eh, VPN Express Express VPN perdón y yo acá le digo que voy a estar en eh, Miami por ejemplo eh... Este servicio cuesta, no, yo, esto no me lo están patrocinando ni nada, yo simplemente lo pago porque pues simplemente puedo hacer cosas como esta, además que por ejemplo puedo ver películas de Netflix de Estados Unidos, entonces pues por eso pago el, el, el servicio de la VPN, eh, es más o menos de 40 dólares, algo así por un año. Bueno, el caso es que aquí ya estamos en la página, ya, de, ya ahorita mi celular en este momento, porque lo estoy haciendo desde el celular, eh, tiene una VPN de Estados Unidos entonces vamos a volver a cargar la página y vamos, vamos a ver la diferencia que nos va a mostrar entonces Walgreens entonces schedule vamos schedule, a hacer la cita y si se dan cuenta eh, bueno ya voy a voy a poder decirle eh, dónde quiero la cita entonces eh, yo voy a decirle que estoy en. No sé, eh, voy a decirle que estoy en. El Doral, por ejemplo. El Doral es un sitio de. de Miami. Una ciudad de Miami. Y les van a salir todas las direcciones donde pueden sacar la cita. Eh, intentémoslo con Miami directamente. Miami. Y les va a mostrar todas las, si ¿Sí ven que aquí dice muchos, eh, muchos, muchas, many payments available, quiere decir que hay muchas citas disponibles. Entonces miren todos los sitios donde hay. Ok, que no van a ir a Miami, que van a ir a Orlando, entonces intentemos con Orlando, Orlando, Florida. Y miren todas las opciones que hay para pedir la cita. Eh, vamos a ser un poco más agresivos. Digámosle que, por ejemplo, ya hablé con un amigo y va a ir a Los Ángeles. Entonces, digámosle, Los Ángeles. Y miren. Ahí en, bueno, en esta, por ejemplo, dice solamente que hay algunas. Eh, aquí hay muy pocas. Bueno, y aquí hay muchas. Pero, bueno, nosotros vamos a hacer el ejercicio como donde yo lo hice, que yo me vacuné en boca ratón entonces Boca Ratón, Florida y aquí es donde ustedes van a buscar eh, la, la que les quede más cerca de su hotel, de su amigo, de su familiar busquen la que le quede más cerca realmente entonces vamos a coger esta que dice 9865 Glaze Road y empezar entonces le tienen que decir que ahí aceptan que están de acuerdo y luego eh, les va a pedir cuando dice I agree, ahí les van a pedir su nombre, su género, eh, aquí pueden poner que son hispanos o latinos y aquí ponen el, la ciudad, o sea, como hicimos el ejercicio, pueden poner Boca Ratón, pueden poner Miami, pueden poner Los Ángeles, lo que sea la, el estado de la Florida, la dirección, pueden poner la dirección del hotel y listo, les va a salir eh, cuando les salga esta información, si... si si tienen algún plan de seguro y eso, pues no, porque como somos extranjeros, pues no, lo, no llenen eso. Hay un formato que uno después de completar esto lo pide. Eh, si quieren lo llevan, nosotros lo llevamos y realmente ya no nos lo pidieron. Simplemente nos, nos pidieron la cédula colombiana para verificar que nosotros éramos los que habíamos pedo la cita y absolutamente nada más, como lo pueden ver en el video. Ahora, por ejemplo, si van a Publix, bueno, primero intentemos con CBS si ves, pues ya se dan cuenta que tengo la VPN prendida, entonces pues me está, me está marcando eh, como si yo estuviera en Miami y vamos a buscar eh, appointments para las citas, eh, les cuento realmente el día que yo me estaba regresando pasamos por un Walgreens y ese día se les estaba venciendo vacunas de Moderna y preguntaron si se, si se quería no vacunar. Pues ya no, porque teníamos la de Pfizer, entonces, pero entonces oh, muchas veces ni se, ni, se, ni se requiere cita. Si van al Walmart no necesitan cita de nada, ellos le llaman el walk-in, entonces simplemente ustedes entran y se ponen la vacuna. Pero ojo, recuerden que la que aplican normalmente así es la Johnson o Johnson o la Jensen. Y... Esa es la que tiene eh, solamente 54% de, de, de, de efectividad Es para que lo tengan en cuenta Entonces me estoy tratando de ingresar al sitio de CVS cbs.com es bueno aquí pueden aprender aquí tienen unos vídeos tienen unos vídeos instructivos pero nosotros lo que queremos es sacar la cita. Acá, Schedule a COVID-19 Vaccination. Lo que nos dice. Y acá sacamos la cita. Lo mismo. Eh, les va a... esto, esto que les preguntan acá, lo van a preguntar cuando ustedes lleguen allá. Como les dije, si quieren llevar el formulario, si no, no lo llevan. Y en Publix también lo pueden hacer. Tienen muchas opciones. Eso ya depende más del hotel, donde su primo, su tío, su familiar, donde se vayan a quedar. Eh. Que, tienen que mirar y pues lo que les quede, les quede más fácil, ¿no? Miremos... Miremos porque nos está mandando al supermercado. Publix es un supermercado. Entonces... Digamos, le hagamos la búsqueda. Publix. Es que ya... saliendo el sitio ah miren publics.com/slash-covid-vaccine y acá si ¿Sí ven estar aplicando la Johnson y la Johnson o la Moderna con 28 días lo que siempre les he venido diciendo y por algún lado de decir appointment bueno otra cosa, y aquí les voy a decir yo cómo busqué los sitios donde estaban vacunando. Yo simplemente eh, fui a los, a los, al sitio de la Florida, como se le diría, como al sitio de salud pública de la Florida, y... Eh, por ahí busqué los sitios donde estaban vacunando porque hay sitios como, como carpas que ponen que son como temporales y ahí vacunan ahí pueden ponerla, no sé, a veces lo ponen en colegios, en universidades y eh, eh, ustedes, si les queda cerca y si van a poner por ejemplo la Moderna eh, pueden, eh, pueden ir a esos sitios 10 más lo ponen el eh, tiempo en el carro y ni siquiera se tienen que bajar del carro. Entonces, el, el sitio que yo busqué se llama Florida Hill Health, bueno, como se pronuncie, perdón por mi inglés. Y aquí dice Vaccine Locator. Aquí ustedes pueden buscar y les va a mostrar todos los sitios. Miren, todos los sitios donde están vacunando. Si ¿Sí ven, ahí están, ahí les aparecen los Walgreens, los Publix, los Walmart. Pueden buscar, eh, yo lo busqué así, así, básicamente yo lo busqué así porque no, donde busqué un lugar muy cerca a donde me iba a hospedar, al hotel que me, me fui a quedar. Entonces ustedes vamos a decir que se van a quedar en Miami, Miami queda en Date por si no lo saben, en el condado de Miami-Date. Entonces se van a quedar en Miami, busquen Miami-Date, si ¿sí ven, y, le bus y buscan Miami. Si se van a quedar en Fort Lauderdale, pues buscan en Broward. Y si se van a quedar más arriba, por Boca Ratón, por, por, por Palm Beach, por allá, buscan el, eh, el condado de, de Palm Beach. Entonces, estamos diciendo que estamos buscando Miami, ¿no? Entonces, eh, aquí buscan la ciudad. Miami. ¿Sí ven? Y aquí, miren. Me salió un Publix, me salió un Publix, me salió un Publix. Este que dice K-Resource es del, de, la, del, de la alcaldía, pues digámoslo así, del county. Un Publix, un Publix. Miren, miren todos los sitios que hay. Y listo. Eh, Amigo. parceros, listos. Vacunados. Muy breve el proceso llegamos y se dieron cuenta que la identificación que le piden a uno es como más bien para ver que la persona que sacó la cita sí sea uno el que sacó la cita y ya puede poner si quiere la dirección del hotel, no hay problema. Y eh, como les decía, bueno nosotros sacamos la cita en, el, en ese Walgreens que está allá. las sitio de Walgreens, pero pues pueden ir a un Walmart, pueden ir a un CBS, bueno, ustedes ya, con bueno, los esquemas donde el hotel que se vayan a quedar donde el hotel que se vayan a quedar, con pues, esquemas, vale. bueno, pues realmente fue muy sencillo y ya, o fueron sea, los 15 minutos mientras que esperaba uno que, que a ver si hacen más reacción alérgica. de verdad que aquí la aguja ni duele, no se siente absolutamente ni el, el chusón ni nada, los 15 minutos a ver si es una reacción alérgica y listo, no se puede ir y bueno, está pues, en el carro para que entre 12 horas vuelvas. Y eso es todo, bueno, parceros, espero que les sirva, espero que les guste, no olviden darle like, compartirlo, comentar el video y bueno, ya saben, eh, en nuestros, eh, en nuestros países, esto es algo que no sé, a mí me parece muy triste y me duele que, en, que en nuestros países, eh, nuestros gobernantes no piensan sino en ellos, sino en la gente. Y... ¿Y qué? Pues es como aburrido, ¿no? Porque pues le duele a uno la gente que se hubiera podido salvar y la gente que no tiene los recursos, no, no tiene trabajo, no puede ni, ni venir para acá o no tiene visa. Mientras que acá realmente están tratando de vacunar a gente porque se están perdiendo las vacunas. Eh, a ver, les cuento un poquito porque la, las vacunas, la Pfizer y la Moderna, por su tiempo de almacenamiento y de transporte, después de 30 días ya no se pueden usar. Entonces aquí muchas veces están buscando gente que, a la cual vacunar porque eh, pues para no perder las vacunas. Entonces es como muy triste, duele, no deja de ver que... Que para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos esto sea accesible para todo el mundo y haya muchos de nuestros seres queridos muriéndose por este, por el COVID mientras que bueno, aquí como les cuento de hecho el día que estaba haciendo este vídeo eh, la nueva administ la administración de Biden estaba dando como nuevas reglamentaciones para que es simplemente ustedes entrando a cualquier droguería o eh, farmacia, eh, lo vacunan. Simplemente eso, no va a, sin formato, sin citas ni nada. Entonces, seguramente muy pronto va a ser así. Eh, tienen una nueva meta de vacunación. Ellos le dicen vacunar a americanos si y quieren llegar a más de 150 millones de personas. Entonces, pues, amigos, no sé qué. No sé cómo decirlo, esto. Duele. Ah, es eh, pues aún no quisiera que esto pudiera ser para todos y no la situación que está ahorita, por ejemplo, mi país que es Colombia, no, no deja de pensar en ellos. Bueno, no deja de pensar en la gente, que eh, ya no está. Bueno, en fin, yo solamente les comparto la información si tienen el chance, si lo pueden hacer. Si tienen los medios, eh, háganlo, háganlo, no lo duden. Eh, hasta que todos, hasta que, hasta que todos estemos vacunados, no vamos a poder estar en nuestras vidas normales como las conocíamos antes. Entonces, si tienen todo el chance, pues a vacunarse, eh, amigos. Gracias por ver el video muy bacano, si lo comparten, si le dan like, si lo comentan, dejen los comentarios, déjenme todas las preguntas que quieran de cómo llenar el formato, cómo sacar las citas, si tienen alguna duda, déjenmela abajo en los comentarios que pues yo trato de responderles. Y listo, Brothers, gracias por ver, hablamos, chao. Bueno amigos, si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido, espero que el, el, todo el instructivo que dejamos no haya estado tan denso, eh, yo traté de hacerlo de la manera más sencilla y más fácil posible, eh, si les sirve a alguno de ustedes o a alguno de sus familiares, pues darle un me gusta, darle compartir, eh, suscribirse al canal, suscríbanse por favor que es gratis para pues, poder seguirle subiendo material, eh, perdón que a veces me demore subir material Pero pues entiéndame que pues tengo que trabajar Y, y, y, y sacar los, el tiempo para hacer los videos Pero bueno, aquí vamos El canal ha ido ahí despacito Y hemos subido, hemos subido contenido Por favor, no olviden el me gusta El suscribirse, es gratis La campanita y bueno, todo el chorrero de todo lo demás y, y muy pronto Otro video Otro video de tecnología Otro video de viajes sabes Suscríbanse y lo averiguamos nos vemos en el próximo video. Chao.